El trabajo en la Internet de las plantas hace referencia a lo que está interconectado. La Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación, mientras que las plantas son redes micorrizadas que forman o que hacen una simbiosis entre hongos y raíces, dando lugar a un intercambio de nutrientes, carbono y agua. En conclusión, las plantas y el Internet están intercomunicadas. Descubrir la intercomunicación de las plantas permitió obtener beneficios. Los hongos se destacan como biofertilizantes, siendo esta una alternativa ecológica. Los sistemas de nuestro cuerpo, a su vez, necesitan de la intercomunicación, ya que estos trabajan de una forma coordinada. Las hormonas son muy importantes para nuestro cuerpo, ya que estas son las encargadas de enviar mensajes a las células y órganos de nuestro cuerpo. En este sentido, al igual que Internet, las hormonas transportan mensajes a través de un sistema interconectado, que hace al funcionamiento del sistema endocrino. ¿Por qué hablamos de Avatar en este trabajo? Porque en Avatar se tomó la idea de la investigación de las micorrisas de Susan Simard, de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, para basar el argumento de la película donde se muestra que hay un tipo de comunicación electroquímica entre las raíces de los árboles. Esta representa la conexión más cercana entre los habitantes de Pandora, flora, fauna, tribus y eigua. Los árboles de las almas almacenan la sabiduría colectiva de los habitantes de Pandora, mientras que ésta los ayuda a mantener el equilibrio del planeta y su protección. En el trabajo se puede ver de una forma más detallada todos estos temas hablados en el video, como también un dibujo detallado y específico de a investigación británica.